el tema de Amado José Rosa. Bien, gracias Francis, gracias Yerjan, a los amigos televidentes, a los muchachos del máster y de los camarógrafos que están aquí abajo. Gracias porque nos permiten llegar hasta los hogares de los amables televidentes. El doctor... Eh, el doctor Marte Fuerte que hablaba yo en una ocasión eh, lo utilicé como consultor porque el doctor eh, fue un médico legista de larga data y que te había conocido había manejado muchos casos eh, sobre todo de homicidio y esa experiencia se acumula y esa experiencia es sumamente valiosa los norteamericanos tienen una frase que dice, the practice make the master, la práctica hace al maestro. Y un hombre como el doctor Marte Fuerte es un maestro del tema. Entonces, por esa razón, conociendo yo quién era Marte Fuerte, eh, necesitaba una información y se la se pedí porque sabía que llegaba del, del, del mejor lugar esa información. Luego vino el asunto del INACIF, acá llegaron unos especialistas y bueno, ya no espero cada vez que tenía alguna, siempre pensaba en el doctor Marte Fuerte por la experiencia acumulada. Eh, miren, dos cosas voy a tratar brevemente. En primer lugar, la Procuradora General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, la licenciada Carmen Alardo Peña, Escribió una larga comunicación en unas tres o cuatro páginas en la cual se queja, en un análisis que ella hace de la ley 133.11, se queja del nombramiento que hizo la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, de los procuradores adjuntos que ella designó. Me refiero a Wilson Camacho, a Pedro Amador, a Jenny Berenice, etc. Bueno, ¿qué dice ella? Que el reglamento de carrera del Ministerio Público y la ley 133.11 plantean que los seis adjuntos del Procurador General de la República que le corresponde nombrar la, al Procurador General de la República o Procuradora General de la República en este caso tienen que ser de carrera, pero tienen que estar en el número uno del escalafón. ¿Ok? Eh, tienen que ser... Los, los primeros ¿no? o, o, quien esté desempeñando la función de titular de una corte de apelación no otros por, por un asunto de escalafón eso es verdad la ley lo dice la ley lo establece la ley lo plantea ahora bien se olvida la doctora Lardo creo que Carmen es no es licenciada no doctor en Derecho se olvida la doctora Alardo un asunto importante y es que aun cuando la ley, el reglamento lo planteó, el escalafón nunca se ha hecho en la Procuraduría General de la República. Y también muchos otros daños que la doctora Alardo no se ha preocupado por, por, por comentar o por criticar, como por ejemplo procuradores... Procuradores adjuntos del Procurador General de la República que tienen 20 años en esa función, por lo menos desde el 2004 para acá. Es Piñeira, por ejemplo. Piñeira está desde el 2004 como Procurador adjunto y nunca lo han movido, ni nunca... Y, yo, y, y la ley plantea que son ocho años, como a lo sumo, a los cuatro años, primer periodo, tú tienes que ser evaluado y si se entiende que tú puedes continuar cuatro años más, pero tienes que darle oportunidad a otros que suban a esa posición, para que la institución se renueve. Pero hay, por ejemplo, un caso, como es el caso de, de, de Rodolfo Espiñeira, que nunca ha sido tocado en esa posición y está ahí, y pienso que cuando saldrá de ahí será jubilado. Entonces, hay que verlo en su justa dimensión. Eh, indudablemente que doña Miriam nombró a los procuradores que entendía que podían, ser soporte de su accionar durante el tiempo que permanezca en la Procuraduría. Y no lo hizo como quiere Carmen Alardo porque no hay escalafón en la Procuraduría General de la República. Carmen Alardo es Procuradora... Es la Procuradora de aquí. De aquí. De aquí. La inter... Sí, la Procuradora ah, es que interina. no es de aquí, tampoco la conocemos muy bien. Es, <risa> es normal que yo esté... Sí, Me... sí. Carmen Alardo Peña es la Procuradora Interina de la, de la Corte de Apelación. Sí. Y ella hace la crítica en una larga carta que envía, no sé si a doña, a doña Miriam o si la publicó. La cuestión es que... Eh, ah, bueno, está en acento. Está en acento. Ahora sí, ahora recuerdo. Eh, definitivamente no hay escalafón porque nadie se preocupó por eso. Todo el tiempo no lo, lo hemos pasado... Eh, eh, peleando por un sueldito que cuando nos daba, nos no llegaba, aumentaban 10%, 12%, 8%, eso se iba en, en, en el aumento de la inflación y nadie se, preocupaba, se preocupó por la institucionalización del Ministerio Público o nos preocupábamos por aplaudir al procurador de turno como el caso de Jan Alain que se inventó una serie de cosas que ya estaban en la Procuraduría pero que la, la Dirección de Comunicación quiso hacerlo ver como que era eh, el, el inicio de, un de, de una nueva etapa como por ejemplo el tema de la victoria que se tumbó la victoria, se hizo una victoria nueva y ya se quiso decir que esa era el, la, panacea, la panacea de, no, de señor. la construcción de el que, los, la gente que más trabajaron aquí el tema penitenciario fueron Francisco Domínguez Brito que comenzó eso y ni siquiera él lo comenzó, lo comenzaron en Puerto Plata con el CCR1 de Puerto Plata en época de Hipólito y Francisco Domínguez, entendiendo que eso era bueno. Roberto Santana. Lo continuó. Y después, no, Roberto Santana vino con Radamés Jiménez. Ay, Roberto qué. Santana y Radamés Jiménez hicieron la revolución penitenciaria de este país. La hizo eh, eh, Roberto Santana Sánchez con Radamés Jiménez Peña. En la Procuraduría. Conti construyeron 16 CSR, 16 centros de corrección y rehabilitación en toda la geografía nacional. Incluyendo el de aquí. Incluyendo el de aquí. Obra de este prójimo que está aquí, porque eso no se iba a construir en ese momento. Y eso se iba a construir de la, de la en La Vega, pero la gente de La Vega se pusieron a pelear y a decir que no, que no querían una cárcel dentro de la ciudad porque era en la fortaleza que le iban a hacer. Bueno, de hecho, la tienen dentro de la ciudad y, no, no, y la, ya no es... No, no, y no, ya no, es, no está que la fortaleza dentro de la ciudad, pero el pino está fuera No, está fuera eh, Botado pero, en una finca, frente me, pero, a una finca vaca. Pero precisamente la fortaleza de La Vega está dentro de la ciudad. Que Exactamente. igual que la de nosotros que quedó dentro de la, ciudad, tengo, en la lo que pasa es que ellos no querían y ante esa situación yo que era íntimo en llave del procurador y del magistrado pues vamos a llevar eso para Macorís sí. Habita el Valle Ah, pero mira qué bueno, y cogimos y todos todo los, los, los materiales de construcción que estaban en la vega lo trasladamos para Macorís comenzó el centro de colección. Y se complació a la vega y aquí hay una cárcel. Exactamente. Se hicieron las dos cosas porque después ya ellos llegaron, consiguieron un terreno y cuando vieron que Macorís tenía su... Entonces, no, espérate, hay que hacer una aquí en la vega también. Bueno, la cuestión es esa. Lo que quiero decir es eso. Lo que quiero decir también es que es injusto que mi amiga, mi hermana Carmen le exija a doña Miriam lo que no le exigió a Domínguez Brito ni tampoco a Yan Alain que no solamente eso Yan llegó más lejos Yan lo trajo trajo sus adjuntos del CIRD y lo nombró ahí doña Ena era adjunta del Procurador General de la República ¿Abogada? yo no sé yo nunca la, yo no la conocí CIRD c, -I -R, c, -I, c -E i r d que era la institución que de él de Industria y Comercio dirigía. No, no, eso era el de, centro de, de exportación, de exportación. Y, Que era la... Y entonces por esa razón... Era más técnico comercial ¿Verdad? Sí, sí, esa, esa, esa, esa, esa, esa institución Sí, sí, sí, sí, no, claro Más que, sí. que jurídico entonces, No, no, pero claro Entonces yo lo que digo es Si vamos a criticar, vamos a ser equilibrados en la crítica Yo pienso que lo que ella designó Ella necesita gente que le ayuden a hacer el trabajo Y eso que están ahí le ayudan a hacer el trabajo Porque, óyeme, Wilson Camacho Es un maestro de la litigación Y es un tipo que puede enseñar a otro a litigar bien eh, Pedro Amador Es un gran investigador Jenny Berenice es una muchacha Con muchas condiciones Aunque le gusta mucho la prensa y la vaina A mí eso no me gusta de ella Pero, óyeme Jenny Berenice es una, es una muchacha De muy buen, de muy alto desempeño Entonces esa es la gente que ella quiere ¿Por qué criticarlo de la manera tan acre ocre como tan acre como ella lo está criticando ahora. Bueno, al final yo quiero dejarle a ustedes lo siguiente. Francis, sí. Yo te voy a dar, mire, yo soy periodista del año 90, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas. Tengo una fuente que no voy a decir quién es y me la voy a conservar porque es el derecho que yo tengo claro, como te protege, periodista. Te protege la constitución. Exactamente. Yo tengo mi fuente y yo no la voy a decir, aunque me pueden llevar como, como hizo una... Como dice una vez, una vez que me citó, yo no fui porque yo entendía que no tenía que ir para allá, le mandé una carta explicando por qué no podía mandar. Y entonces me mandó a buscar, eh, eh, me mandó a buscar. Eh, siendo procurador. Sí, sí, siendo procurador, me mandó a buscar detenido. Y yo le, y yo le dije a la presidenta de la corte, dile a ella, que la única forma que ella me ve en su tribuna es si me matan y me arrastran. Y no. así yo voy, pero yo de ninguna manera voy. Ay. Finalmente ella tuvo que. Porque yo era verdad. Este hombre tan guapo. Sí. Óyeme. Óyeme, ¿ustedes saben cuál es el problema que tienen los regidores de San Francisco de Macorís? Me imagino que no todos. No todos. No, no, eso no puede ser. Pero el problema que tienen los regidores de San Francisco de Macorís con, con el síndico, con, con el alcalde Siquio NG de La Rosa, ¿ustedes saben por qué no le han aprobado el, el presupuesto? ¿Ustedes saben por qué Siquio está dando tumbo y haciendo uno de los peores eh, eh, eh, de, de las peores gestiones Que ha tenido por lo menos en estos primeros tiempos Que ha tenido San Francisco de Macorís Porque los regidores quieren una tajada ¿Cómo? Algunos ah. Oigan la tajada De 8 a 20 mil pesos de aumento De combustible Qué estúpido. Pero eso no se, no se redujo Espérate Mira, espérate, espérate. Es De 8 a 20 mil pesos de combustible voy, Ahí le voy a decir para que ustedes sepan Que le manabazada. nombren chofer a cada quien un chofer que lo debe pagar el ayuntamiento sí, cómo. y que le asigne 10 mil pesos por el uso del vehículo porque cada uno de ellos viene de Samaná Miren. a ser regidor Amado. oígame oígame, qué bueno que oígame, se que no oígame, oígame si tiene que decir si eso es verdad o no y de explicar si es verdad que por Pero esa cuando... razón no le han aprobado el presupuesto que necesita, presupuesto complementario, que necesita el ayuntamiento para poder enfrentar el tema del bacheo de las calles de Mira. San Francisco de Macorís y también enfrentar el tema Amado. de los, de los, eh, de los eh, ¿cómo se llama? Lo, lo, lo, los semáforos. Que están todos dañados, la gran no, mayoría eso que, dañada eso hay que, eso hay eso, que investigar de, de 8 a 20 mil pesos no, no, mira, un chofer no, y estúpidos. encima de eso 10 mil pesos por uso del vehículo señores, son unos son, son unos estúpidos, desde Muchas el principio bueno. que hagan esto, porque eso estaba estipulado, amado por ley interna Sí. El Consejo de Regidores tiene su, debe de tener su propio presupuesto, la alcaldía es otra cosa. Yo me imagino que no son todos los que no, están no, pidiendo no, eso, es que, no es que, todo, pero hay que aclarar lo es que, que Es el de que ellos entraron, cometieron entonces el error, porque yo lo dije aquí, que ellos no podían modificar solamente Aquella para error. ser populistas, porque eso estaba dentro del paquete que un regidor recibía al entrar. Guay. ¿Para qué se pone? Ellos lo que hicieron fue... Reducirse durante la pandemia, eso no hay que hacer un show, porque eso debe estar establecido. Son 18 mil pesos que estaba por ley de siempre. ¿De qué? De combustible. Pues eso es demasiado. Pobre. Y cinco sí. mil sí. por sí. vehículo y un chofer. Yo tenía chofer. Bueno. un de... Sí, yo lo tenía porque eso, eso es era de cada uno de los regidores. Entonces, pero no era un chofer, era un servidor que te ayudaba. Sí, pero con... eso es un broche. Óyeme. Pero ahí no está el problema de la, de la municipalidad. Eso es enchelito. Para lo que se va cuando tú eh, haces un presupuesto cargándolo de obra, donde está el, el, la mordida más grande. Hay, hay una llamada, Vamos, vamos, vamos llamada. Llamada. Buenos días. Eso está transparentado. Ellos son unos estúpidos. Se ponen a pelear con eso, porque eso no es ni siquiera Adelante, que hablar. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Adelante. Bien, bien, muy bien. Vamos a ir a Francia entonces. Ese es Luis Díaz. Ese. Sí. Adelante, Luis. Te escuchamos. Sí, Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien, Luis. No, espera que France termine. No se oye. Luis, pero no te escuchamos. ¿Qué pasó? espera no, que Francia porque. A... ¿Y quién está pero... hablando? Yo estoy no, hablando. No, no, no. Ya Dale, dale. Pero espérate, espérate. Sí, Luis, tú estás, en, tú estás tomando una llamada para venir a decir que yo hablé, y yo estaba hablando. No, no, no, pero está bien, vamos no, a ver. Vamos, vamos a ver, adelante, Luis, adelante. Luis. breve, que me toca mi tema, me lo están yo estoy esperando. esperando. Buenos días, yo creo que era que esperan que terminara. Ah, ok, pero, pero adelante, adelante. adelante. No, está bien, pero desde de, Buenos días Luis. a los tres. Luis, <ríe> parece que está oyendo la Bueno, película. vámonos con los whatsapp, Josefina de Tejar